Yolia eh, como objetivo pues tiene justamente el trabajo específicamente con las niñas, sin embargo el programa de comunidad de calle pues se acerca a, a todos los niños, niñas y adolescentes de la comunidad cercana a la institución y trabajamos eh, con población vulnerable, con población que ha sufrido alguna situación de violencia o de pobreza. Eh, dentro de la comunidad tenemos diferentes actividades con los niños, que les permiten tener eh, una oportunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos de acuerdo a lo que ellos les gusta. Yo soy María Ángela Brucese y he dado talleres eh, para extramuros en el Centro de Cultura Digital. Mis talleres son de creación de GIFs animados. Eh, los GIFs son estas pequeñas animaciones cortas y en loop que vemos en las redes sociales y que generalmente se comparten en internet, pero la cosa es que yo eh, investigo al GIF y hago GIFs y creo que es una herramienta que tiene como un tremendo potencial expresivo y además a mí me parece como muy eh, importante eh, hacer un taller creativo de GIFs o de cuestiones que tengan que ver con cultura digital eh, desde, una, desde una perspectiva como inclusiva y sobre todo en comunidades porque me parece que es, es un formato y es una herramienta que se puede prestar a lo accesible, a lo libre y también como a la exploración y a la experimentación creativa y eso siempre va a ser importante para la imaginación y la imaginación es lo más político que hay en el mundo. Siento que no nada más es el celular para estarse entreteniendo, sino que aprenden más cosas. Con este curso que tomó, está viendo de qué manera puede ocupar también sus imágenes. Es importante que aprendan a usar la tecnología a favor de cosas buenas, que son herramientas que a ellos en futuro les sirven. Es muy importante tomar todos estos talleres y e impulsarlos para que ellos puedan seguir y vean de una forma positiva eh, todo este tema de la tecnología. El GIF, que es con lo que yo trabajo, eh, ya pensando en el taller que hicimos en la, en la Fundación Jolia, eh, me parece que los niños pueden aprovechar, cual, por ejemplo, la cualidad afectiva o pueden encontrar eh, cuestiones de sus historias personales y trasladarlas a una historia en stop motion Aprendimos a hacer GIFs y así podemos hacer las caricaturas o cosas que más nos gusten. Pues ahora que, la, que conocí esta app de GIFs, pues, sí me gusta, me gusta hacer muchos GIFs, este, eso es lo que quisiera aprender. Aprendí las páginas o cómo lo podemos elaborar. Pues aprendí a animar y eso es lo que más me emociona. Creo que lo que más me gustaría pues es animar un poquito más y lo disfruté bastante, me gusta mucho. Es muy divertido y eh, te diviertes demasiado, disfrutas estar haciendo los recortes, haciendo figuritas y todo eso es muy tranquilizante a veces porque puedes venir abrumado o abrumada, pero en ese momento que empiezas a sacar todo lo que te gusta, lo que conoces, pues te hace sentir mejor. A mí me parece que la diversión es importante y sobre todo cuando se trata como de herramientas digitales que, por ejemplo, los teléfonos inteligentes que sirven para hacer GIFs, generalmente eh, se les asocia como, bueno, se les podría asociar como con algo malo, con algo de distracción y la verdad es que sí puede ser, pero por ejemplo, con una herramienta como el GIF también podemos ver que nos podemos expresar, que podemos dibujar, que podemos combinar técnicas como el collage, la animación y bueno, un montón de cosas que sirven para todo, sirven para la vida y sirven para, para imaginar otros mundos. Es muy importante eh, ahorita, con este tiempo de pandemia, el poder hacer vínculos y unión con otras instituciones es muy, muy importante. Todos vamos a, al poder aportarle algo a la niñez y a la juventud. Creo que la colaboración con ustedes, eh, con el Centro de Cultura Digital, es muy importante. También considerando que eh, en este tiempo pospandemia, eh, la era digital ha sido muy, muy importante. Ha, ha evolucionado a grandes pasos y es necesario que podamos estar en contacto eh, conociendo esta cultura digital de la, de la que hablamos y sobre todo puede tener eh, esa formación con ellos para que sepan utilizar estas herramientas de manera favorable y que puedan aprovecharla al máximo.